Hay nuevo informe de los avances de la federación presentado por el general Igor Konachenkov. El norte estuvo en alerta tras el tránsito de cuatro cazas rusos en las últimas horas en cercanías en las zonas costeras de Estados Unidos y Canadá. Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea, dice que ahora en la primavera será la etapa que decida quién gana la guerra en Ucrania y dice que para ganar la paz hay que ganar la guerra. Temerosos de que nuestra involucración... Nos ...condujera a una pseudo-beligerancia. No, no, nos hemos anunciado que daremos carros de batería y no ha habido ninguna tercera guerra mundial. Joseph Borrell contradice a los analistas que aducen que las sanciones no han servido para nada. Según el alto representante, las medidas son lentas pero con daños irreversibles para la economía rusa. Para ganar la paz, primero hay que ganar la guerra. En las últimas horas, el presidente Vladimir Putin ha dicho que Rusia vive bajo la presión de las sanciones interminables de Putin. Según Task. El presidente ruso ha dicho que Rusia se encuentra bajo la presión de interminables sanciones de países hostiles, pero la está enfrentando de manera desconcertante, dijo el martes el presidente Vladimir Putin en la reunión de jueces de tribunales de arbitraje militares y de jurisdicción comunista. Probablemente alguien pensó que todo se derrumbaría aquí en Rusia. No sucedió tal cosa. Contrario a lo que está diciendo Borrell, la OPEP informa que los efectos al embargo del petróleo ruso se sentirán en Europa a partir de junio de 2023. Barco de China abrió fuego con láser contra un buque de procedencia de Filipinas. Ya les tengo los detalles. Noruega presenta un informe donde da cuenta que es primera vez en 30 años que la Federación de Rusia pone a circular sus flotas con armas nucleares en el Báltico. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está todo el contexto de las noticias para hoy aquí en Noticias de última hora y Noticias internacionales mundo. Somos tu canal informativo. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial en las últimas horas hay nuevo informe por parte de la Federación, por parte del general Igor Konashenkov del avance de las fuerzas rusas en territorio de Zelensky. Las fuerzas de la defensa aérea rusas destruyeron 11 vehículos aéreos no tripulados y 8 cohetes de los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS de fabricación del norte durante la operación militar especial en Ucrania informó el miércoles el portavoz del Ministerio de la Defensa el Teniente General Igor Konashenkov cito las palabras del de representante de la defensa de la Federación ha dicho que en las últimas 24 horas las capacidades de defensa aérea de la Federación derribaron ocho cohetes del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS y también destruyeron 11 vehículos aéreos no tripulados Ucranianos en áreas cercanas a los asentamientos de Sofiyevka, Popovka, Golikovo, Krennenaya, Sliptovka y Chernyovopka en la República Popular de Luhansk, según el portavoz Konashenko. Las tropas rusas, según el informe de la Federación, dice que eliminaron a ocho grupos combatientes ucranianos en el área de Kupiansk durante el último día, informó el general. El Ejército según el informe de la federación, sufrió 100 bajas durante la última jornada en el área de Copians, informó Konachenko. Según el representante de la defensa, las pérdidas del enemigo en las últimas 24 horas totalizaron 100 en el área del asentamiento de Veterinarnoye en la región de Kharkov. Las fuerzas rusas destruyeron el depósito de municiones de la Brigada de la Defensa Territorial 113 del ejército ucraniano, agregó el general. En la dirección de Kopyansk, la aviación del ejército y la artillería del grupo de batalla occidental infligieron daños a la mano de obra y el equipo acumulado de la Brigada Mecanizada 14 y la Brigada de la Defensa Territorial 103 del ejército Okay. <laughs> en las áreas cercanas al asentamiento de Buregnaya y Klotearoca, en la región de Jarkov, Asimismo, se conoció que las fuerzas rusas eliminaron aproximadamente a 65 unidades adversarias en el área de Krasen Iman durante el último día, según Konachenko. Según Konachenko, en la dirección del Don, es hasta 190 unidades, dos vehículos de combate de infantería, un vehículo blindado de transporte de personal, tres vehículos de motor, un Opus MSTAB y un sistema de artillería M777 de fabricación del norte fueron eliminados durante las últimas 24 horas durante el continuo fuego ofensivo de artillería del Grupo de Batalla del Sur, dijo el voceros. También se sabe en el comunicado, las fuerzas rusas apoyadas por sistemas de artillería y lanzallamas pesados atacaron unidades del ejército ucraniano cerca de Ugledar y Novoslovska en la República Popular de Donetsk durante el último día, informó Konashenkov. Las pérdidas del enemigo en las áreas en las últimas 24 horas ascendieron a más de 60 efectivos ucranianos dos tanques, cuatro vehículos de combate de infantería, dos vehículos blindados de combate, obuses D-20 y D-30 y también un obús propulsado, con las especificaciones. Asimismo, se sabe que las fuerzas rusas atacaron 87 unidades de artillería ucranianas en posiciones de tira en la jornada anterior. Según Konachenkov, la aviación del ejército y las tropas de misiles y la artillería del grupo de fuerza ruso arremetieron contra 87 unidades de artillería ucranianas en posiciones de tiro, mano de obra y equipo militar en 112 áreas, dice el comunicado. En total, las Fuerzas Armadas Rusas han destruido 385 aviones de combate ucranianos, 208 helicópteros, 3.132 vehículos aéreos no tripulados, 404 sistemas de misiles tierra-aire, 7.875 tanques y otros vehículos blindados de 1.020 lanzacohetes múltiples, 4.101 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 8.388 vehículos motorizados militares especiales desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, precisó el general y según lo reseña el diario DAS esto pasó en las últimas horas, cuatro cazas rusas se habrían acercado al espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá de hecho se sí habla que el departamento de la defensa en el norte mandaría alistar los cazas para interceptar a los cazas de la federación sin embargo Blomberg dice que los cazas no alcanzaron a estar dentro del de espacio aéreo de estos dos países y aseguran que esto corresponde a encuentros rutinarios y que de ninguna manera esto está relacionado con el derribo de los OVNIs recientemente, dicen que estos patrullajes de estas naves rusas sucede con regularidad y que no son provocados ni los están considerando como una amenaza para estas dos naciones. Desde el Comando Aéreo del Norte, habían dicho que estaban al tanto del tránsito de los casas y que estaban listos en caso de una incursión para ir a contrarrestarlos. Dice el medio Blomberg que durante el año se interceptan de 6 a 7 veces los cazas rusos desde el año 2007. Y la noticia llega luego de que se conociera que dos casas holandeses en las últimas horas interceptaron aviones militares rusos cerca del espacio aéreo de Polonia. De otro lado, en las últimas horas, en la intervención que ha tenido la cuarto representante de la Unión Europea estamos hablando de Joseph Borrell ha sido protagonista de muchas portadas por sus declaraciones en los últimos minutos por la doble intención que tiene al hablar del conflicto que libra Ucrania contra los rusos, por un lado le dice a Zelensky o le dice más bien a James Stoltenberg que si quiere y que puede negociar la paz con Putin que lo haga pero muy pesimista lo dice porque eso sí dice que muchos lo han intentado pero no lo han logrado y dice que para ganar la paz hay que ganar es un mensaje bastante complejo, sobre todo en medio del de mensaje que se busca a nivel mundial para evitar la larga de esta lucha. Aquí están las palabras de Borrell. Se las presentamos a todos ustedes en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales. Más de lo que lo hemos hecho. Y Este va a ser uno de mis mensajes fundamentales. Para ganar la paz, primero hay que ganar la guerra. Y se puede ayudar militarmente a y al mismo tiempo hacer todos los esfuerzos diplomáticos necesarios para que la paz llegue cuanto antes El señor Borrell dice y reconoce que las sanciones están haciendo un efecto retardado contra Rusia, a pesar de que muchos detractores dicen que no han servido para nada Borrell dice que las sanciones son como un veneno de acción lenta que tarda supuestamente en actuar, pero que tiene resultados irreversibles, según Borrell cita el déficit de Rusia en el año 2022, según Borrell dice que es 14 veces más alto en enero del 2023 con respecto a este mismo mes del año pasado y dice que el tema de la venta de los hidrocarburos de la federación han caído un 46% respecto al 2022 también dice el alto representante que si el rublo se ha vuelto más fuerte es porque lo hace de forma artificial, ¿Qué opinan deja entrever también que Europa es imprescindible para Rusia en el sentido de que afirma que Europa era un gran y enorme cliente para los rusos y que lo ha perdido y que no lo va a recuperar y escuchen, dice que si él quiere compensar, es decir Putin con China, las pérdidas que tiene con Europa, que lo haga pero que no lo va a hacer porque sencillamente China está demasiado lejos, ahora el viejo Borrell habla del supuesto éxito que ha sido el tope del precio del petróleo ruso, dice Borrell que está funcionando esta medida y que está consiguiendo reducir los ingresos de Rusia sin alterar el mercado petrolero, Borrell debería hablar con los analistas que hablan que debajo de las sanciones hay un sinnúmero de tramoyas o como se dice un mercado negro que hay para mover y evadir esta medida la tomada por la Unión Europea y para Borrell dice que Putin ya ha perdido la bata energética Y dentro de todas las declaraciones relevantes que ha entregado, Joseph Borrell se ha referido a la primavera, cuando llegue allí en Ucrania, que ahí es cuando se van a ver, como quien dice, las caras con Ucrania y Rusia, ayudados por Occidente. Según Borrell, allí la guerra se va a decidir y ha seguido insistiendo en el tema de seguir enviando equipos y municiones para las SAF. Dice que había un temor en Europa sobre el papel de los países de la alianza al suministrar equipos y tanques y es el temor de enviar los Leopard a Borrell ha dicho que ya pueden ver que se han enviado equipos y tanques y sistemas de defensa a Ucrania y que no ha llegado ninguna tercera guerra mundial Borrell ha dicho que en lo que se ha invertido en dinero para ayudar a Ucrania está por alrededor de los 12 mil millones de euros por parte de la Unión Europea Escuchen estas declaraciones Porque esta primavera y verano Porque esta primavera y verano será decisiva la guerra se va a decidir en esta primavera y verano y hemos estado demasiado tiempo discutiendo si dábamos o no dábamos los famosos Leopard mientras tanto Rusia preparaba su ofensiva hemos estado demasiado tiempo discutiendo decisiones que tenían que haber llegado antes, temerosos de que nuestra involucración en la guerra nos condujera a una pseudo-beligerancia no, no, nos hemos anunciado que daremos carros de combate y, y no ha habido ninguna tercera Mundial. Bueno, pero contradiciendo un poco más lo que está diciendo Borrell de que están haciendo efectos las sanciones a la economía de Rusia, sale este informe que, bueno, da a, de, a contradecir al alto representante de la Unión Europea. Según RT, esto dice que la OPEP Está hablando que el embargo a los productos petrolíferos rusos sí afectaría a la Unión Europea en el segundo trimestre de 2023, contrario a lo que dice Borrell, que las sanciones están es afectando a la economía de Rusia. Pero vamos a ver qué dice este informe que ha salido hoy, 15 de febrero. Dice que las existencias del centro de almacenamiento en Ámsterdam se encuentran actualmente en su nivel más alto desde junio del 2021, señala la organización en un informe mensual. La OPEP, sin embargo, está diciendo y está pronosticando en su informe mensual publicado este martes que el mercado europeo de combustibles experimentaría los impactos del embargo a los suministros marítimos de los productos derivados del petróleo ruso ya en el segundo trimestre del 2023. Escuchen para que le digan a borrer. Según López, la, la prohibición de las importaciones no tendrá un efecto inmediato gracias a las reservas del diésel que se llenaron antes del embargo que entrara en vigor el pasado 5 de febrero. El informe señala que actualmente las existencias del centro de almacenamiento de Amsterdam, Rotterdam se encuentran en su nivel más alto y en los últimos meses los compradores europeos aumentaron sencillamente las importaciones desde Rusia para ir acumulando las reservas del diésel, preparándose ante la inminente ley que estaría promulgando la Unión Europea, lo que permitió alcanzar en diciembre el máximo de los últimos 10 meses con 720 mil barriles diarios según datos de la Agencia Internacional de Energía. Además dice el informe del embargo, la Unión Europea y los países del G7 Australia fijaron topes a precios de los artículos derivados de crudo ruso transportados por mar en 145 dólares por barril dependiendo de su categoría pero que esto no va a ser media y los efectos se verán a partir de junio de este año 2023 es lo que está diciendo el informe de la OPEP y que contradice lo que dice el viejo Joseph Borrell de que las sanciones no le están haciendo daño a Europa sino que al contrario están reduciendo los ingresos a la Federación de Rusia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 nada se está desmoronando cito las palabras del mandatario vivimos bajo la presión constante del extranjero me refiero a todas estas sanciones interminables dijo el presidente, como todos vemos estamos pasando por todas estas sanciones con la cabeza fría, señaló Putin la respuesta a los actos hostiles de países extranjeros y sus intentos de arruinar la economía rusa, solo puede ser la expansión de la esfera de la libertad y protección por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en general y del sistema judicial en particular dijo el jefe de el el estado de la federación. Nuestros empresarios toman de la mano a sus empresas y toman diferentes direcciones y continúan trabajando con bastante éxito. Es importante para nosotros que nuestro empresario nacional tenga oportunidades únicas de desarrollo. Por supuesto, nosotros debemos aprovechar esto al máximo. <tose> Según había punto pro, un buque de guerra de la Armada China quemó un barco de la Guardia Costera Filipina. Es decir, le apuntó con un láser de combate, dice la nota. Un láser de combate chino quemó un barco de la Guardia Costera de Filipinas. Le apuntó un extraño incidente militar. Tuvo lugar en el Mar de China Meridional entre barcos de la Armada, del Ejército Popular de Liberación y de la Guardia Costera de Filipinas. Cuando un buque filipino intentó acercarse a un buque de guerra chino abriendo fuego contra él utilizando un sistema láser como resultado de lo cual, pues apareció una marca en el costado del barco, el equipo electrónico se desactivó y la tripulación del buque de la Guardia Costera recibió, eh, pues, las eh, ondas de este láser, afectando un poco la visión. Según la información proporcionada, el buque de chino intentó invadir las aguas territoriales de filipinas después de intentar esto abrió fuego contra el barco de la guardia costera con un láser de combate y parte de la tripulación pues quedó en esos momentos encandilados después de esto el buque de guerra chino incluso intentó embestir el banco filipino lograron separarse a solo 137 metros entre sí lo que según los estándares del mar es un acercamiento muy peligroso la república popular de china respondió a las acusaciones diciendo que el barco chino estaba en aguas internacionales y que no estaba cometiendo ningún acto ilegal esto dijo el gobierno de China la navegación normal del buque chino en alta mar está de acuerdo con las leyes y prácticas internacionales pertinentes y es completamente legal dijo Wang Wenbin portavoz del ministerio de relaciones exteriores de China en las últimas horas está hablando el medio Sputnik que el país de Noruega sacó un informe diciendo que es primera vez en 30 años que ve a Rusia desplegar buques con armas en el Báltico. Según el informe, Rusia habría desplegado barcos con armas nucleares en el Báltico, según informa el Servicio de Inteligencia de Noruega. En un informe anual que fue publicado el lunes, el Servicio de Inteligencia de este país indicó que se trataría de buques de la flota del norte que en la época de la guerra navegaban con armas atómicas para dar cuenta del potencial armamentístico de la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. La parte clave del potencial nuclear está en los submarinos y barcos de la superficie de la flota del norte, se lee en el informe, conforme advierte la inteligencia del país noruego. Si bien Rusia posee armamento que puede amenazar tanto al país noruego como la organización del Tratado Atlántico Norte-OTAN, incluye armas submarinas, armas satelitales. Este armamento nuclear táctico supone una amenaza particularmente grave en varios escenarios operativos en los que los países de la OTAN pueden estar involucrados. Ante esta disyuntiva, asevera que no se podría descartar una escalada de la guerra que involucre a la misma Noruega, a Estados Unidos y también a la Alianza Atlántica. El expresidente ruso Dmitry Medvedev dijo que Moscú podría usar cualquier tipo de incluidas las armas nucleares estratégicas para defender su territorio. De hecho, el presidente de la nación rusa Vladimir Putin a principios de diciembre dijo que está creciendo el riesgo de una guerra nuclear en el mundo. Sin embargo, Moscú no la empezará y que no será bajo ningún concepto el primer país que utilizará el arsenal nuclear contra otras naciones porque considera a las armas nucleares como un medio de defensa. Sin embargo, dará respuestas si lo esto mientras que desde el comienzo de la operación militar rusa en Ucrania, el uso de las armas nucleares ha estado en boca de diversos países occidentales, Estados Unidos en particular. En las últimas horas, los Países Bajos y Dinamarca rechazaron entregar tanques Leopard 2 a Ucrania, según el informe que está entregando la agencia Sputnik. Los Países Bajos y Dinamarca no van a suministrar, entregar carros de combate Leopard 2 a Ucrania. Según ha informado el diario Welt citando a fuentes gubernamentales, los gobiernos de los países y Dinamarca afirmaron que ninguno de los dos países van a entregar Leopard 2, indica el medio. Welt precisa que estas dos naciones manifestaron su indisposición a tomar parte en la reparación y preparación de los tanques Leopard 1 como compensación a finales de enero. Alemania aprobó el envío de 14 tanques Leopard II a Ucrania, además de autorizar el suministro de estos carros desde otros países. Está previsto actualmente que las Fuerzas Armadas de Ucrania también reciben en el futuro 14 tanques de este tipo de Polonia, 8 de Noruega, 4 de Canadá, 3 de Portugal, entre 4 y 6 de España. El portavoz del Kremlin habría declarado que Moscú considera envío de los tanques a Kiev como una implicación directa de Occidente en el conflicto con Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania y apoyan a Kiev con suministro de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Un legislador alemán advierte de los riesgos de una por los suministros de armas a Ucrania. Según este documento, Sevin Dagdelen cree que la OTAN ya es parte del de facto. Miembro, un miembro de la facción del partido de izquierda en el Bundestag, Sevin Dagdelen, que representa al partido de la izquierda en el Parlamento, advirtió que el suministro de armas a Ucrania aumenta el riesgo de una guerra De facto, con su amplio apoyo militar, de inteligencia y económico, la OTAN ya es parte del conflicto. Ucrania está siendo tratada como un miembro de facto de la OTAN, dijo en una entrevista con el Global Times de China. Estamos inmersos en un peligroso juego de competencia de suministro de armas en el que, tras la decisión de suministrar tanques de batalla, la gente ya está pidiendo la entrega de aviones de combate, barcos de guerra y misiles balísticos o incluso armas nucleares para detener la guerra que se está convirtiendo en una tercera guerra mundial y un arma de Debemos de romper la logística militar de la escalada y encontrar una ruta diplomática para salir del conflicto, dijo Doug Delen. El legislador continuó diciendo que prolongar el conflicto no tiene sentido. Los efectos de la en Ucrania y la guerra económica de Occidente contra Rusia son dramáticos. Esto es especialmente cierto para los países del sur global, que están sufriendo mucho por el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y la energía en Europa y sobre todo en Alemania. La guerra económica sin sentido equivale a la autoamputación económica, dijo. Dagdelen criticó ante los suministros de tanques a Ucrania. En su opinión, el canciller alemán Olaf Scholz debería presentar iniciativas diplomáticas sobre el alto al fuego y las negociaciones orientadas hacia la paz. El 25 de enero, el gobierno alemán confirmó que enviaría 14 tanques Leopard 2 a Ucrania y otorgaría permisos para que otros países exporten estos vehículos. Según el ministro de defensa alemán Boris Pistorius los tanques Leopard 2 se enviarán a Ucrania a fines de marzo. Otros países en particular Noruega, Polonia, Eslovaquia y Francia también han anunciado su intención de proporcionar a Kiev tanques de fabricación occidental. Kiev espera recibir más o menos unos 140 tanques de 12 países en el primer lote que será enviado allí a Ucrania. Hace pocas horas se pronunció el ex empleado de una agencia federal en el norte, Snowden, sobre la versión de que uno de los globos derribados por Estados Unidos pudiera obedecer a una tecnología extraterrestre. Y ustedes escucharon que dijo. Ahora lo ha dicho Elon Musk, refiriéndose a este mismo tema, que también fue enfático en afirmar que no cree que los objetos derribados la semana pasada tengan origen de otro planeta. Y dice en sus redes sociales, no he visto evidencia de vida extraterrestre. Y si las hubiera, lo sabría por SpiceX. Este martes, durante su intervención por videoconferencia en la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubai Musk dijo que si el universo realmente tuviera 13.800 millones de años de antigüedad, como se afirma, entonces los extraterrestres deberían estar en todas partes. Por lo pronto dejamos así el video, a ustedes muy amables y muchas gracias por su audiencia, gracias por su apoyo, los invitamos si son nuevos a que se suscriban al canal, nos dejen su comentario en la cajita de respuestas, activa la campanita roja de notificaciones y nos ayuda con la manito arriba para la cobertura del video. Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido.